Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán. Uno de los planes para conmemorar el Día de las Víctimas es recorrer el Museo Casa Jorge Eliezer Gaitán, lugar en el que reposan elementos históricos y representativos del Tribuno del Pueblo y todo lo que conllevó su muerte en la historia de nuestro país. Esta es la casa en la que habitó Jorge Luis desde el 22 de diciembre de 1933 hasta el día de su asesinato el 9 de abril de 1948, declarado hoy como Día Nacional de las Víctimas en Colombia. Este lugar actualmente hace parte del Sistema de Patrimonio y Museos a cargo de la Universidad Nacional de Colombia. En el interior de este lugar encontraba el estudio donde el caudillo del pueblo se documentaba frente a la actividad nacional donde redactaba sus documentos como abogado y político y objetos personales, entre ellos la agenda en donde registró una cita con Fidel Castro. Este es un tranvía de los que desaparecieron después de que el asignato de líder liberal genera protestas populares que se ataron el bogotazo y se extendieron a nivel nacional, dejando miles de muertos como resultado y marcando el inicio de la época de la violencia en Colombia. En el interior de este tranvía se proyecta un video en el que se relata la historia y aspectos importantes de Gaitán. Allí se albergan elementos importantes en la vida de ese político que se perfilaba para ser el presidente en las elecciones de esa época. El traje que llevaba el día de su asesinato y el arma con que le quitaron la vida son unos de ellos. También está expuesta la puerta del edificio de Agustín Nieto, demolido en los años 70, donde Gaitán tenía su oficina de abogado y un lugar donde recibió heridas mortales. esta casa el visitante podrá conocer algo de la intimidad de Jorge Eliezer Gaitán, el académico, el político, el esposo y padre que además de ser el candidato perfilado para ganar la presidencia de Colombia para el periodo de 1946 a 1950 fue alcalde de Bogotá en 1936. En el jardín de la casa está la tumba del dirigente político que fue enterrado de pie debido a que sus seguidores insisten en que Gaitán es una semilla y que con su muerte partió la historia de Colombia en dos, convirtiéndose en una víctima que refleja la lucha por las causas justas. En su lápida circular aparece la fecha de nacimiento y el infinito, representado que sus ideas no murieron ni morirán. Fotografías de él y su familia reposan en toda la casa reflejando el ambiente familiar en el que vivía el candidato del pueblo popular colombiano. Aquí la foto del líder político con su hija Gloria Gaitán. Desde el año 2006 la Universidad Nacional está a cargo de esta casa que guarda gran importancia política e histórica ya que el asesinato de Gaitán genera una revuelta que se extendió desde el corazón de Bogotá hasta cada rincón de Colombia, en rechazo del asesinato de quien los colombianos esperaban cambiará la historia del país. Este museo está ubicado en la calle 42, número 1552, en el barrio Santa Teresita, al noro de la ciudad. Los horarios de atención son todos los días de 9 a.m. a 3 p.m. y puede solicitar visitas guiadas cada hora en punto desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m.